A München, Múnich. Y ahora toca bus. Tengo un problemilla, no, ¿no? Hay un problema con seguridad, se ha solucionado. Y nada, a poco de ha sacado su alemán. Tengo que tirar a la ¿no? Siguiente parada: del tren. Oye, oye, te de acuerdo. Parece que se llega. Ahora aquí directos. Aquí tenemos las vistas desde nuestra habitación. Al llegados y ahora sí que sí nos vamos a la feria. Let's go. Todo preparado. Vamos. Vamos a por el montaje. Podemos ver este día de montaje. Nosotros estamos aquí. Sí. Vamos a enseñar los entresijos de las SPIL ¿Qué opinas, Aritz, de estos stands? Bueno, de momento no los veo muy bien montados <risa> <risa> Tenemos que dar alguna lección, ¿verdad? Sí, seguro sí, seguro Ahora sí que sí empieza la feria, Aritz Vamos a hacer un tour antes de que empiece todo el show Nuestra sala de... cafecitos. <risa> preparado para los clientes más importantes. Tenemos nuestro best seller. <risa> el Juegos con explicación, y piezas, reglas, lo mismo con el pitch. También para que puedan hacer unas pruebas, vean las calidades. Y bueno, esta es la sala donde se cuece todo. La, la sala de las reuniones. <risa> Tenemos Aquí. una pancarta nueva. Y, y la zona de flyers, que es aquí, para todo el interesado. Interesada, interesada, se produce un flyer y se puede escanear un QR que se va directamente a Sales. Pero bueno, hey, y una gran tele. Con en con las mejores imágenes de blacks ¡Por fin ha llegado! <risa> ¿Qué tal? Y has hecho lo más difícil, tío Vaya visea, eh wow, Lo más Dios. difícil, bien, y lo más fácil Que cuando estamos aquí, ya ¿eh? Pero es muy loco, eh, tío Ya, porque a ver, he girado un momento Y ya ahí ya me he perdido wow. Esperando que vengan clientes Tendrame el café en un minuto Porque es que esto es un no para... Como siempre, como siempre sentado <risa> Cuando que dice que está editando Aquí cargando, pero pues realmente He visto Insta, TikTok abierto ahí. No os lo creáis, estoy en el minuto de descanso. Minuto de descanso, eh. Ahora <risa> esta entrada triunfal. nuestra Entrada triunfal, Ariz. Te voy a dar para que Okay. here <laughs> yes okay good <laughs> <laughs> <laughs> Jordi saluda la okay, primera, primera Ah okay vale, okay line vale. okay, okay let's start. Y al medio, al medio, ¿no? Ah. Ah. Too strong, too, too strong, ¿no? el hijo. Tío, no vamos a hacer ni una, ¿eh? Oh, oh, oh, oh, oh, oh que... eh, toy Night Day El año que viene nos tenemos a cenar, cien una buena farra aquí temática Hay más bebida que comida, por eso De momento, todo está por llegar Let's go La parte que nadie cuenta de la feria No todo es bonito, el amigos río, el, frío, el frío, el viento, el hambre, el cansancio. Se sufre más de lo que pensáis, ¿eh? ¿Qué hora es ahora? A 7 y media ¿A qué hora te has levantado, Mateo? A las 4 y media 4 bueno, y media de la mañana. Por ¿no? eso está todo dicho. Y un trozo de pizza solo. ¿no? Pero porque él quiso, ¿verdad? Ay, qué tal. Le hemos la tarjeta. Le hemos la ¿eh? tarjeta para que ah, sepas su se supusete <risa> <mujer>, el tío. Mañana <risa> bueno, no será la media o la entera, ¿eh? Es que bueno. ¿Qué nos ha dado, eh, Mateo? Sí. ¿Qué nos ha dado el, el, el típico Nuremberg? Sí. Y Dios me avisa. Una típica de Baviera. Por aquí salía un poco. <risa>